Ahora sí, entonces, formalmente les damos la bienvenida al Salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria a esta actividad que hoy se realiza, se da ya que el 22 de julio de este año, el cuerpo legislativo de esta casa votó la declaración número 279, y esta declaración dice lo siguiente. Declárase de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la promoción y defensa de los derechos humanos al documental Breves Entrevistas sobre Feminismo, dirigido por Nuria Becu. Vamos a comenzar entonces, y la palabra va a estar a cargo de la realizadora de este documento, Nuria Becu. Muchas gracias a Rafael, gentil, a toda la gente del despacho por su extrema generosidad en organizar todo esto, en declararlo de interés. Eh, bueno, qué sé yo, digamos, más allá de, de que la gente pueda verlo acá o, o podamos conocerlos, la idea de, de poder hacer eh, una película eh, tenía que ver con reproducir infinitamente un mensaje. ¿no? Y, el, y el mensaje en particular que, que yo había querido, eh, reproducido tenía que ver con encontrar alguna forma eh, de reflexión personal que nos acerque a los demás. Eh, que es como una idea un poco distinta de lo que se vive hoy en día en el contexto político argentino y que tiene que ver con una intuición personal mía muy profunda eh, que consiste en pensar que en el fondo eh, hay muchas menos cosas que nos separan de los demás de las que nos unen. Y que una de las herramientas para vislumbrar esa distancia tiene que ver con tener la buena fe y la voluntad de escuchar al otro y de si uno está tan convencido de lo que piensa poder explicarlo con claridad y yo creo que hay algo ahí. Eh, así que bueno, digamos, no tengo mucho más para decir que la película lo que vieron es una parte, eh, hay la mitad más o menos. La película va a estar disponible en, en una página eh, para que la puedan ver y usar todos los que quieran, que se llama entrevistafeminismo.com y es de libre distribución. Así que digamos los invito a que la vean y muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Miranda, como les comentaba la presentadora. Yo soy de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo pensaba cuando, cuando lo veía, y, y, y nobleza obliga, yo vengo a hablar desde la campaña, ¿no es cierto?, Pensaba cuántas cosas pasaron este año y, sin embargo, cuántas pocas cosas también pasaron respecto a esto de los avances hacia el derecho al aborto o, mejor dicho, hacia la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? al derecho de esto. Y, y hablábamos un poquitito antes de empezar esto y, justamente, una de las preguntas que, que me hacías era, bueno, ¿a qué se deberá ¿no? esta, esta resistencia, este no avance en este tema? Y hay un, un mito, y yo sostengo que es, que es un mito bastante fuerte, que habla de que esto se debe a, a que la sociedad aún no está preparada para que exista una despenalización y una legalización del aborto. Yo estaba revisando una, una nota de los otros días de página 12 de este mismo mes, en donde se citaba una encuesta de la consultora Ibarómetro. ¿sí? Y se hablaba de que un 60%, aproximadamente, de las personas opinan que el aborto debiera ser legal. Pero sumado a esto, menos del 35% estaba en contra de esta práctica. O sea que, aún algunos no expresando que fuera legal, contemplaban, digamos, determinadas situaciones. Entonces, digo, acá parece que el problema no es la sociedad que no está preparada o que no ve, sino, y esto me importaba decirlo como primer punto, hay un problema político y hay un problema de voluntad política, concretamente. Cuando yo escuchaba eh, el video, el documental, también me parecía muy importante como recuperar esta idea que a veces tenemos una sensación como de que todo es hacia adelante y que si avanzamos no hay retroceso. Y creo que cada uno de los derechos que conquistamos con muchísima lucha y con muchísimo trabajo y con muchísimo esfuerzo son derechos que hay que cuidar y que hay que vigilar. Porque muchas veces hay retrocesos también en estos derechos. Hay más de 500.000 abortos por año en la Argentina, contra alrededor de 700.000 embarazos llevados a término. ¿sí? Esto nos habla de que el aborto en la Argentina es una realidad. ¿sí? Y se calcula con estos mismos datos que cada mujer tiene a lo largo de su vida dos abortos. Es decir, que si vos o vos no abortaron, la al lado tal vez abortó cuatro veces, ¿sí? Esto es un dato importantísimo. Este dato nos habla de que evidentemente en la Argentina, la penalización del aborto no es un impedimento de su desarrollo, ¿sí? Más bien lo contrario, lo que está pasando, es que no hay un espacio donde hablar esto. Otro de los datos importantes es que en los países donde el aborto se legaliza, la tasa de abortos no solo no crece, sino que a veces disminuye. Porque la posibilidad de hablarlo, de pensarlo, de discutirlo abiertamente, muchas veces lleva a que esa mujer se empodere de su decisión y decida que tal vez quiere llevar ese embarazo a término o tal vez no. Además, otro dato que es importantísimo. En la Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna. Alrededor de una mujer cada cuatro que se mueren por alguna causa ligada a la maternidad, se muere por aborto en nuestro país. Lo cual hace que la tasa de mortalidad materna en el país relacionada a, a, al aborto sea la más, la más alta de toda la región latinoamericana. Las mujeres que se mueren, por, por estos abortos penalizados, sí, no son las mujeres de clase media. Son las mujeres pobres y entre las pobres son siempre las más jóvenes las que se mueren. Y tenemos alrededor, los números más conservadores hablan de 100 muertes por aborto clandestino por año. Otros números hablan de 200 o más. sí. Pero aún si vamos con los números más conservadores, como decía el documental, hablamos de 3,000 muertes de mujeres por la criminalización del aborto desde que retornó la democracia a este país. ¿Sí? Entonces, por estos números que, que nosotras tirábamos en torno a la, la salud, a la mortandad, etcétera, decimos que la necesidad de despenalizar y de legalizar, es decir, que se haga de forma gratuita y segura en los hospitales el aborto, es un problema de salud pública. ¿Sí? Como las que se mueren, son las más pobres y las más jóvenes, también decimos que es un problema de justicia social. Y finalmente, recuperando otro de los puntos que se trabajó en el documental, como creemos que no solo es un derecho, sino que es una crueldad obligar a llevar a término un embarazo a una mujer que no lo desea, ¿sí? sea esta la razón por la cual sea que quedó embarazada, decimos que, esta interrupción voluntaria del embarazo o este derecho al aborto, también es una cuestión de derechos humanos. ¿sí? La palabra entonces a continuación. Muchísimas gracias, Miranda, por no, tu exposición. Por Un placer escucharte. Carla Sibeki, entonces ahora eh, la palabra, representante de ELA, equipo latinoamericano de Justicia es? y Género. Funcionan los dos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer acá al diputado Gentil y a su equipo. En relación con el tema del tiempo, el tiempo y el cuidado, ¿no? que fue como un poco el primer bloque. Eh, una de las cuestiones que quería resaltar era esta, esto que refleja muy bien el video este, el, el documental y sus entrevistadas cómo lo van marcando de que el, el trabajo del cuidado de los hijos tiene un componente afectivo muy muy fuerte eh, ideológico y moral acerca del, del buen cuidado y de cómo hay que ejercer la maternidad entonces esto es un, un tema central no pensar cómo la sociedad organiza esta distribución del cuidado y claramente a través de las fotos a través de los relatos y de los los testimonios queda muy claro cómo es la mujer la principal responsable y cómo esto se enfatiza mucho más cuando hay menores en el hogar y el cuidado y cuando está a cargo del cuidado de los hijos no también si bien no estuvo presente conceptualmente era interesante ver estas dos mujeres de clase media que ya habían criado a sus hijos como en las edades cuando ellas eran más jóvenes este, en las edades este, cuando estuvieron más insertas en el mercado de trabajo también debían eh, desempeñar el rol de cuidar a sus hijos pequeños. Y esto es algo muy importante porque es lo que da también la información de algunas encuestas del uso del tiempo, sobre las cuales después me quiero detener, que es precisamente que da cuenta de que en general la carga de trabajo reproductivo de cuidado coincide cuando las mujeres son más jóvenes y en los momentos en los que también son más productivas sin se insertan en el mercado de trabajo. Entonces son los momentos que se produce la mayor crisis. Entonces repensar también una nueva forma de reorganización del cuidado. El cuidado se resuelve. Este, con una clara explotación de clase, Las mujeres de clase media se desarrollan profesionalmente empleando a las mujeres de clase baja. Y este trabajo que también es central, el trabajo doméstico remunerado, el trabajo de servicio doméstico, que no hay que perder de vista, porque no solo, recién ahora se están les está logrando unos avances en términos de las condiciones de trabajo, pero aún hoy este, no tienen las mismas condiciones de trabajo que aquellos trabajadores que se rigen por la ley de contrato de trabajo. Entonces... Otra cuestión que me parecía como interesante mostrar, ¿no? Y como eh, los factores que hacen que el trama del cuidado y del uso del tiempo esté tan invisibilizado. De ahí que me parecen sumamente importantes los recursos como, como este, este, este documental porque demuestra, y de hecho las mismas entrevistadas de luego del ejercicio se daban cuenta de muchas más cosas que habían hecho y que no las pueden percibir. Esta idea de que es natural, hay políticas hay medidas que refuerzan esta idea del estereotipo de que, de que es responsabilidad individual cuando el cuidado de los hijos es una responsabilidad social y de todos, que es individual, que es femenina, que es mayoritariamente la responsable de la mujer. Otro tema es que el cuidado es elástico y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, las mujeres lo realizan de cualquier manera, aunque sean las peores condiciones y renunciando a tiempos, entre comillas, libres, que en realidad pueden estar destinados, por ejemplo, al ocio, al descanso, otros tiempos que son totalmente necesarios y un factor que es central y que favorece la invisibilización y el no tratamiento es la ausencia de estadísticas. Solamente hay estudios aislados. Bueno, acá traje, eh, trajimos desde ELA, eh, que no es casual que se llame de eso no se habla, una encuesta que son unos casos circunscriptos nuevamente a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero en la Argentina, excepto eh, una encuesta sobre uso del tiempo que se realizó en Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, no hay encuestas específicas que re realicen este relevamiento. Y esto es una línea de trabajo sobre la cual es importante avanzar. Actualmente en América Latina aproximadamente 15 países la, la llevan a cabo este, y más allá de las diferencias, pueden ser comparables en algunos aspectos. Estas encuestas lo que arrojan es que efectivamente el trabajo reproductivo y de cuidado cae en las mujeres independientemente de la edad, del estado civil y de la, del nivel educativo son las mujeres las que más se hacen a cargo. Es más alto la carga de trabajo de cuidado y reproductivo cuando estas mujeres son cónyuges o, o están en una situación de convivencia. Esto quiere decir que este, no solamente los varones colaboran menos, sino que es una carga de trabajo más. Esta carga de trabajo aumenta cuando menor es el nivel educativo de una mujer, porque precisamente son menos los recursos económicos, nuevamente aparece una estratificación social importante en relación con esto, o no puede contratar estos servicios en el mercado. Este, lo que quisiéramos es marcar desde ELA como tres líneas de las cuales nos parece fundamental trabajar, y un poco el, el, el video es esclarecedor en ese sentido. Una es la infraestructura y la ausencia de servicios de cuidados. Y aquí el tema de la universalidad es central. Este, el rol del Estado también es central en, en materia de, de proveer servicios de cuidados de calidad, acordes a las familias, a sus necesidades, eh, atendiendo los aspectos geográficos. En, un, en la encuesta esta que trajimos el material, un dato que aparece mucho es que las familias eligen el establecimiento educativo en función de la cercanía del hogar no así del trabajo, sigue siendo esto un, un elemento central. El tema de pensar una nueva regulación del cuidado, también en esta encuesta un dato que nos pareció como importante, es que más de la mitad de los progenitores varones consultados consideran insuficiente la cantidad de días por nacimiento de hijos. La ley de contrato de trabajo considera solamente dos días. Y también un alto desconocimiento acerca de estos derechos, porque no es casual que los padres varones consultados de menor nivel educativo hasta primario completo desconocen, desconoce cuántos días le corresponden por el nacimiento de un hijo y esto tiene que ver con derechos fundamentales y acá también hay que hacer un trabajo de sensibilización y de difusión en esa línea. Y también de pensar este, estos beneficios más allá de la población formal asalariada, sabemos que tenemos en América Latina, y en Argentina también, eh, trabajos de mercado precarizados y con un alto nivel de informalización, por lo cual una gran parte de la población está, por fuera de estos, de estos beneficios, de estos derechos, perdón. Y este, también tener en cuenta eh, la producción de información en estos aspectos, pueden ser eh, de todo tipo, ¿no? documentales como estos que pueden servir como mecanismos de sensibilización, de difusión de derechos en diversos ámbitos, encuestas y estudios aislados, pero también que la producción de la información tenga un nivel de institucionalidad y sea también una responsabilidad de la política pública este, y de la difusión y del acceso a la misma por parte de todos los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias y cedo la palabra. Bueno, el último orador para la cuestión formal, digamos, de esta actividad, diputado Rafael Gentili. Bueno, gracias. Eh, voy a ser muy breve, Tengo, me, me quedan gana de decir muchas cosas pero en honor a todos nosotros y a la... voy a ser breve una primera cosa es resaltar el documental me parece que Nuria encontró un lenguaje para comunicar y hablar de un tema ameno de mostrar la combinación de gente común con especialistas hablando y contextualizando me parece que eso está muy bueno todo lo que podamos hacer para ayudar a difundir el documental y que se vea en escuelas que se vea en todos los lugares que se difunda bien, me parece que está muy bueno porque es una, un muy buen logro para abordar eh, un, el, el tema. Después, resaltar también lo que dijo Nuria de que en este contexto político en el cual vivimos, en realidad percibimos que hay más acuerdos y hay más profundidad en los acuerdos en la sociedad de lo que el sistema político eh, reconoce y acepta y, y trasluce. Me parece que ese es un dato fundamental y que muchas de las peleas, en realidad que si hay son ficticias y son propias de una retroalimentación del sistema político para reproducirse a sí mismo y para obviar también que no se está ocupando de los verdaderos problemas que es muy poco el tiempo que la política le, le, le insume para eh, solucionar los problemas eh, sociales y económicos que, a, que, que vivimos todos los días ¿no? eh, y recién bueno, Miranda señalaba las la, la deficiencias reclara sobre toda la política reproductiva, con el aborto como nave insignia del tema, pero también como todos los otros temas de, que hacen a la salud reproductiva, que hacen al cuidado y a la educación sexual, pese a las leyes inclusive que tiene la ciudad eh, y que ha hecho la ciudad antes de que gobernara Mauricio Macri, están totalmente incumplidas e invisibilizadas y ha empeorado la situación de la mujer en la ciudad de Buenos Aires estos últimos cinco años. Y eh, Carla ampliando eso al cuidado y al trabajo, que me parece que también es otra dimensión adecuada. Y en todas ellas hace falta políticas públicas. no Y que eso es el, el, el, lo que nosotros podemos dar, además de tratar de, de, de, de, de ser coherentes en nuestras vidas eh, sobre, sobre esto, nuestras vidas personales. También avanzar, porque si uno de los temas, nosotros presentamos acá un proyecto sobre el tema de la licencia, justamente, en el ámbito acotado que podemos hacer en la Ciudad de Buenos Aires, que es solamente con el trabajo público, con el trabajador y trabajadora del Estado de la Ciudad. Si vos desde el Estado no le das una infraestructura para que la reproducción de la familia no sea tal cual está ahora, es imposible pensar que eso se va a dar, porque es imposible materialmente, porque tenés hijos y alguien tiene que estar y, bueno, no se va a revertir esa condición. De, de desigualdad que existe mágicamente, sino está el Estado ampliando y posibilitando esa, es, es, ese deber de cuidado que se da incluso en, en, en, en, en, bah, que se da con los adultos mayores eh, que también los hijos nos toca tener que, que, que cuidarlos. Entonces, me parece que ahí está nuestro compromiso de pensar y de... Y de no implementar en términos que no somos gobierno, pero sí en términos de propuesta política, de dotar de, una, de un andamiaje normativo que permita que altere estas que, que alterar estas cuestiones de desigualdad estructurales que hay y que, eh, y bueno, que, que la termine revirtiendo en, en, en el corto y el mediano plazo, porque si los políticos nos empezamos a ocupar de estos temas centralmente y nos empezamos a hacer grandes reuniones en la legislatura, como tenemos estos días a, a favor de los negocios en la Ciudad de Buenos Aires, y las reemplazamos por reuniones a favor de encarar soluciones para estos temas, eh, las soluciones van a aparecer y las familias se van a ir adecuando a esa nueva realidad que se va a permitir eh, generar a partir de tener, no sé, yo me puedo tomar una licencia en el trabajo, me puedo quedar en mi casa cuidando a, a, a, a mi hijo recién nacido eh, o nosotros lo planteamos también para los casos de adopción o incluso avanzar en la posibilidad de eh, intercalar, que sea un solo paquete de licencia de día general y que el hombre y la mujer se lo pueden repartir entre ellos, hay varias iniciativas incluso en otro ámbito nacional, pero esa es una parte que tiene que ver justamente con, eh, con el trabajo, pero hay otras iniciativas eh, que, que, que, que hay que hacer. Nuria, ha sido un placer para mí llevar adelante, este, haber llevado adelante este proyecto, eh, que vos ya se has confiado en un hombre para llevar adelante eh, en varios hombres, porque también Pilo fue el que, el que, lo, el que lo trajo. Así que, eh, bueno, nada, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su presencia. Acto seguido, entonces, el diputado Rafael Gentili hace entrega del diploma a Nuria y...